Ahora viene el barro ah. De aquí de la cadena. No, pero Vale, vale. No, ya, No puedo. Ahora por abajo. Se no puede. Estamos haciendo por Este se mueve. A ver, por arriba. Este se mueve, ¿vale? ¡Fantástico! pierna, <risa> izquierda Sí, sí, gracias. ¡Ay, un ahí! ¡Muy bien! No sé. puta ¡Molve, tengo la técnica! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Molve! ¡Molve, Molve, Molve, Molve ¡No te lo Eso es ¡Molve! ¡Qué que la No Lo pasan así. Sí. I got it. Tienes una más, una más, vale, vale. ¿Vale? Gracias tío. ¿Tiro de, esas cabras, de, esas cabras, de esas cabras, Ah, está bien. ¿eh? Ah, está bien ¿eh? ¿O sea, ¿tú sí, está bien. Venga, sí, está Venga. Vamos. Vamos. Vamos. A Vamos. Sí, Vamos. Vale. Sí, Vamos. Vale. Sí, Vamos. Vale. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. ¡Venga! Vamos. Vamos. ¡Venga! estoy viendo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 Ah. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ah. ¡Ayuda! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Ah! su puta madre! Pero que ¡Ah! I oh. А. Oh. Thank okay. you. ¡Listo! Inquestia. Ay, inquestia. No tengo ni modo del vale, calor. Si queréis más, os pongo más. Sí, por favor. Gracias. Ya. Gracias. Espera, la pido. ¿Qué dices? ¿Qué dices? lejos. Perdón. Ya no, no, no, no, 到了 No, no, no, <risa> no, falta. <no, no. risa> ¿Más? No, ve, ve, ve, es que luego vale. voy a Me están teniendo las ¡Aprovecharlo! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven, ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! va, ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Ugh. Coño. ¿Y si hago de manos qué? ¿Si hago de manos? Ah, Joder, cuesta mucho. ¿eh? Ah, bueno. Sí. Ah, vale. sí. Es que de manos te resbalas. Oh. Uh. Me cago en la puta. No tengo. No subáis más a los fotos. No, no, no, Hola, hola, hola. No subáis más a los fotos. Solo que haber entregado trofeos. Aquí, chicos, me ha una partida última. Eh, bueno, bueno. Gracias.